en esta unidad vamos a ver cómo importar directamente a Red Word desde una base de datos o un catálogo si se trata de una base de datos en la que nos encontramos el enlace para exportar a Red Word, tendremos solamente que seleccionar las referencias que queremos después de hacer la búsqueda y se exportarán directamente si no es así Tendremos que hacer la búsqueda, seleccionar las referencias que queremos y guardarnos la búsqueda en un archivo que posteriormente vamos a subirnos en RedWord. Vamos a probar a hacerlo con el catálogo CISNE y con PadMed. Es importante en este caso tener en cuenta el filtro. Le tenemos que decir a RedWord de qué base de datos Hemos, queremos subirnos el archivo donde hemos realizado la búsqueda. Y por último vamos a importar referencias de un archivo de texto. Nos vamos a crear una carpeta en Report sobre el tema para el que vamos a hacer la búsqueda. En este caso vamos a crearnos una carpeta que se va a llamar el greco Toledo. Una vez hecho esto vamos primero a hacer una exportación directa desde la base de datos MLA, pero no solamente vamos a hacerla en MLA, como es una base de datos de ProQuest, nos va a dar la opción de elegir más de una base de datos. Vamos a elegir también, aparte de MLA, Art Bibliographic Model y también alguna otra como Periodical Index Online. Vamos a hacer la, una, una búsqueda en estas tres bases de datos y vamos a poner aquí simplemente en la caja de búsqueda, o mejor en la búsqueda avanzada, no vamos a utilizar ningún tesauro, el greco, que nos aparezca en el campo título, y Toledo, que también nos aparezca en ese mismo campo. Vamos a ver si nos encuentra referencias. Bueno, pues nos ha encontrado alguna. 44 resultados. Y revisándolas, pues alguna de ellas nos va a interesar hacer la exportación. Estas tres. Vamos a exportar la búsqueda. Inmediatamente nos va a salir la posibilidad de exportar a Red RedWords. Le decimos que sí y le decimos que continuar. Bueno, pues aquí está. Vemos la carpeta de última importación. Aquí están las tres referencias. Le digo que todo en la lista y que las exporte a la carpeta el Greco Toledo. Vamos, podemos probar con otras bases de datos que nos permiten exportar directamente si tenemos licencia, por ejemplo, por, con Gistor y ahora vamos a hacer la operación de guardarnos un archivo lo vamos a probar con el catálogo de la, de la Universidad Complutense en este caso, todo, en todos los registros uno por uno nos permite hacer la exportación, si quisiéramos exportarnos este registro, siempre tenemos este enlace para exportar directamente, pero tiene que ser registro a registro. Cuando tenemos una lista de referencias, no podemos exportar directamente. Entonces, vamos a comenzar una búsqueda y vamos a buscar también el greco Toledo, aquí mismo, en la caja de búsqueda palabra clave y nos interesan estas tres referencias también guardamos los registros marcados y nos sale el enlace de exportación, exportar ahora lo más importante de todo es que tenemos que indicarle al catálogo de la biblioteca que nos haga la exportación, que nos cree un archivo de texto pero con formato en no reward le decimos que sí disco local decimos que enviar y aquí tenemos la, el archivo vamos a guardarlo vamos a guardar este archivo en el escritorio vamos a llamarle cisne greco y guardar. Ahora vamos a ir a Red Word y desde la pestaña y el desplegable referencias buscamos importar. Desde aquí, tenemos la posibilidad ya en favoritos, tenemos la Universidad Complutense, que la podemos elegir y también me haría la, la, la importación muy bien si escogiera Innovative Interface, que es el programa del catálogo. Bueno, pues cogemos Universidad Complutense y también elijo base de datos CISNE. Selecciono el archivo, desde donde lo he guardado. Le digo que en UTF-8 la codificación, para que me salgan bien los acentos, Y ahora ya le digo que importar. Ya me ha hecho la, la importación perfectamente de estos registros. Así es como podemos hacer lo, la exportación desde el catálogo de la biblioteca cuando es una lista de registros. Le digo que todo en la lista y que me los incluya en la carpeta que quiero, el greco Toledo. Bueno, pues también podríamos hacer otra exportación indirecta desde PadMed. En PadMed voy a hacer una búsqueda también sobre el greco, que aunque no es la base de datos ideal porque es, la, es una base de datos médica, pero sí va a encontrar registros. Bueno, pues, interesa este y este registro y este también. Ahora le tengo que decir a, a BadMed que me saque el archivo en formato Medline. Le digo que aplicar, me crea un archivo de texto, que le digo que guardar como. Lo voy a guardar también en el escritorio. Guardo aquí y ahora voy a Red Word y voy a hacer la misma operación que antes. Referencias, Importar, en este caso puedo ver dónde está PadMed, pero lo tengo aquí también en Favoritos. Lo elijo aquí. Padmet y también voy a cambiarle la codificación, selecciono el archivo, le digo que que todas me las introduzca en la carpeta el Greco Toledo. Ahora vamos a ver por último para qué sirve la opción importar desde texto. Esto serviría para incluir aquí una referencia con que tenga campos por ejemplo nos puede servir para una referencia en formato MARC. bueno pues vamos a ir a alguna a algún catálogo en la que, de la que podamos extraer esa información vamos a ir a Revium al catálogo colectivo de las bibliotecas universitarias españolas desde aquí voy a hacer una búsqueda Y no podríamos hacerlo con una lista, pero si pincho en una referencia, vemos que nos sale el enlace para hacer la exportación directa a RedWord. Pero si, también podría hacerlo de esta forma, visualizar este registro en formato MARC. Esa opción serviría para que yo cogiera las, todas las etiquetas del formato MARC, lo copiara, y lo pegara aquí, pero antes tengo que decir el filtro. Tengo que decir decir en Red Word que el, el formato es formato Mark, lo que yo quiero exportar. Lo busco aquí: formato Mark UTF-8. Y voy a decirle que múltiples bases de datos. Bueno, pues a ver si nos importa este registro. Parece que sí lo ha hecho. Y aquí tenemos el registro de review Bueno, pues podemos probar con distintas bases de datos. Si no encontramos la forma de exportar directamente porque no nos venga el enlace de RedWord, nos guardamos la búsqueda, venimos a referencias importar y tratamos de localizar el filtro. Siempre sería así. Bueno, pues muchas gracias.